¿Qué dice Don Juan? Buen día, ¿Cómo qué ¿Cómo Un placer saludar saludarlo, Bienvenido. Don Gringo. ¿Cómo está? Llegado eh, recientemente de Santa Cruz. Sí, sí. Sabe que los lunes vengo de allí. Eh, hoy no hubo problemas eh, ¿Sí? relacionados con el tema de cómo nos movilizamos. ¿Ya? Porque como la lluvia empezó a las 3 de la, 3 de la mañana, la entonces, 2 y media, 3. ¿Ya? Entonces, pues, rajaron todos para su casa a dormir. Obviamente. Los bloqueadores, ¿no? Claro. No había nadie. O sea, pudieron ir tranquilos. Sí, tranquilos, hasta las... Qué sé yo. Uh, bueno, yo pasé por ahí a las 7. Y después no había, después no hubo, porque lo que dice la información es que no hay el, el tal bloqueo. Porque uh -huh. claro, como está lloviendo, claro entonces, o sea, hay que sergir para estarse movando, ¿no? Por supuesto. Ninguna claro. causa justifica. Ninguna causa justifica. Locura, claro. Y menos que el, el censo comience un día o comience el otro día. O sea, vámonos a dormir, que, que es mejor. Al final, una bronquera un problema pulmonar. No es ningún chiste. No hay ningún chiste. Está claro. ¿Qué te pareció la, la, el ingreso musical? ¿La conoces, no? No, no, no la no conoces. No yo me acordé de mi abuelo cuando tenía vitrola. In, in, in, in, in", ese sonido. La verdad, no, no. no lo es una cantante peruana que se llama Lucha Reyes. La verdad que no. Lucha una, una tal Lucha Reyes o Lucha Villa. Yo no, ella es otra. Del, Lucha Villa desde... es otra. De México, ¿no? Claro, por supuesto, es otra, y, igual y gran la, cantante. Y la peruana más famosa, que lo que es la Chabuca Grande, ¿no? Ah, sí, compositora, sí, también es cantante, pero las composiciones de Chabuca, sí. geniales. Y ahora, de este tipo Después tiempo, de otras canciones, yo no, no... Eva Illón, es una figura sala, ¿no? Sí. Eva Illón, que es un poco la que toma la posta de... de, sí, de ¿no? señora, sí, sí, sí. Poco, un poco, mucho, no, no. Está muy bien. No, no lo escuché. Cada día vamos avanzando un poquito. Hoy es el Día de la Música Criolla en Perú, por eso es que la hemos amaneado, ah, no y además sí. el día en el que ella falleció. 37 años tenía esta mujer cuando murió. Se murió joven. Sí, hace muchos años, el 73 falleció. Date cuenta. Un gran año ese, ¿no? Dicen sí, sí, algunos. Sí, sí, para algunos, para algunos, sí, no. tremendo. Los, los hinchas del Augusto. Sí, tal cual, tal cual. ¿Qué novedades? No, eh, el tema de la recaudación. ¿Has visto cuánta plata ha puesto ya la gente de Wisterman para salvar? Este es el extracto de lo que han puesto. Van tres días de campaña. A ver, vamos a verlo. O sea, tú estás hablando de esa cuenta que abrieron en el banco. Que, que nadie quería hacerse cargo. Que son tres personas las que están ahorita sí. viendo eso. Uno de ellos escucharon Olivares, el otro... No, era... no, la mujer le dijo que no. Ah, no te creo. ¿Y quién quedó al final? La Villalón, Argentina? la mujer, también le dijo que no. ¿A quién? Villalón, también le dijeron que no. O sea, que quedó solamente el periodista Galdo. Creo que Galdo y otras dos personas más. Que no sabemos quiénes son. Ya creo que va a empezar la conferencia tuya. Este es, ¿Eh? este es el extracto, ¿sí? Este es el extracto. Sí, estamos eh, a punto de ir a una sí, conferencia. Sí, pero podemos ir, hablar. podemos ir. ¿No? No problema. falsa alarma. allá ah, Falsa eh, alarma. Dale al final, que es lo que interesa, A ver, a ver. Lo, importante, lo importante es que expliquemos a la gente. Este es ya. el extracto de la cuenta de banco que abrieron sí. para que la gente, los hinchas miltermanistas etcétera aporte, ¿no es sí. cierto?, para salvar al club. La deuda es ahora, Juan, 9 millones de dólares, ¿no? 9 millones de dólares, ¿correcto? Sí, 9 millones de dólares. Sí. Ya, ok. Aricado. Entonces... ¿De cuántos días es esto? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo abrieron la cuenta? Está hace tres días. Tres, tres días. días, ya, correcto. A ver, ¿quieres ver el final el de la sí, película? Porque, o no, no, pero allá arriba está Villalón, mira, fíjate, si podemos abrirlo un poquito más. Sí. Villalón la debe cuenta. ser el, el, el... titular El, de la el compañero periodista. Ya. Y debe haber otra persona más, ¿no? Creo que hasta el cura se rajó. Sí, no, no sí. quiso saber. Sí, eh, eh, lo llamó el monseñor y eh, le dijo, eh, salí de ahí, le digo, Claro, exactamente. Ya está. Ahora, ¿cuánto vamos a ganar nosotros? dijo monseñor. Si no, no, recaudar para la parroquia, no, no para Houston le digo. Ya. ¿No? Para, ya. El para el equipo de la parroquia, para el equipo de la parroquia. Dale. A ver, dale. A ver, ¿qué va ahí? A ver, vamos. Vamos a la columna. Al final mejor. ¿ya? A la columna de la derecha andate, que es donde eh. constan los aportes. De cuánta plata se está hablando. A ver, a ver, entra. ¿Puedes hacer un un acercamiento? está eh, bueno, hasta 27.000 ahí, ¿no? Mira, ahí son 300, ¿no? Hay un depósito de 300, sí. uno de 70 Si no vemos mal, otro de 70 Hay otra persona que aportó 100, otra 200 Una persona que aportó 18 peso. 18, 18 bolivianos 3 pesos Se están haciendo la bula Un boliviano acá. Estamos viendo un boliviano Hay aportes de un boliviano de 50 mil Hay uno pesos. que puso 1.000, mira sí, Ese está bien 1.000 Es sí, un está. fenómeno pero hay de 54. 100, y 100, 100. La mayoría ¿Hay? pone 100, pero hay algunos chistosos que ponen un peso. Un, Eso es cerincha de euros. Escuchame, 0.30. Sí. O sea, hay un aporte de 30 centavos. 30 centavos. Oye, no, pues tampoco. Tampoco. Bueno, lo que han recuperado hasta hoy, no recuperado, lo que han juntado hasta hoy sí. son 32.000. Uh, ponlo, por favor. Un poquito sí, más. 32.245, una sí, cosa así. 32. Habrá. ¡Ey! Al <risa> otro. Este es abrir significa rajar. Sí. Le ha he dicho abrite, que, que significa que te vayas. ¿no? Sí. Son más no. o menos, calculando, unos eh, 4.500 dólares. 32, 4 por 7, 28. 4, sí, eh, 3.500 y un poquito. No es nada. O sea, 4.500 dólares. Sí, a 9 millones que se deben. Para una deuda de 9 millones. Ya no falta mucho. A este ritmo. Yo más o menos entiendo que podemos terminar en el, el mundial, año... En el Mundial 2026. El año 25, más o menos, o claro. el, año, el año 30. Claro, sí ya sería para el otro Mundial, para el subsiguiente. Sí, eh, ahí está, 32.463 bolivianos punto .52. Me parece muy poco. Es que la gente también está podrida de esto, ¿no? ...les pagó parte del sueldo, ¿no? 30% Y mañana supuestamente paga el saldo Pero cómo un tipo que es presidente de una institución tan grande como Wisterman... ...no va a tener la capacidad para pagar un pinche sueldo, gringo... ...que ni siquiera es completo porque los otros están al día... ...este es gente que se le está debiendo de la, del año pasado, ¿no? Tremendo, Tremendo. ¿Eh? Bueno, ya está, veremos ¿Tú vas a tener acceso a esta información de manera permanente? ¿De qué? De esta información. Sí, sí, no, ellos lo están día. dando a conocer, ¿no? Ya, correcto. Eh. Muy bien. Estaremos atentos a ver cómo Bueno, eh, vamos a continuar. Eh, la reunión del Consejo Superior de la División Profesional de Fútbol Boliviano, en estos momentos están en plena sesión. Universitario pedirá la suspensión del campeonato y que no haya descenso. igual Universitario de Sucre. Claro. Ellos están de último. Vale. Deberían descender. Esto es lo que en la, en la cancha no han sido capaces de hacer. Pues ahora pretenden escabullirse del tema. Escuchemos. Si no se puede realmente concluir el, el campeonato, entonces se tendría que dar la suspensión. Pero, dado que en el reglamento también, el artículo 34, no establece nada de los descensos, solo habla de la um, distribución de, de campeones o de premios internacionales, nada de, de descensos, ni directo ni indirecto, entonces tomar una posición eh, de que no existan descensos este año de manera extraordinaria, ¿no? Porque nos hemos sentido perjudicados, la verdad, en varios partidos por el tema del VAR, eh, que nos anulan ¿no? goles, que, que nos cobran penales, que, que en otras circunstancias creo que no lo hubiesen hecho con otros equipos. ¿no? Eh, ¿Qué dice Blumin sobre el tema este? Blumin también va a plantear que se suspenda. Blumin se juega por la suspensión definitiva del torneo de clausura. Es que ya están llorando, que le van a pasar. ¿Eh? para que paguen y no tienen un mango entonces le van a quitar puntos y se quedan afuera de Sudamericana o sea, cada cual eh, trata de solucionar su su, su, su charque, asunto, ¿no? su asunto sí, ah, exactamente se inclina por esa situación si los conflictos en el país continúan y, claro, y ellos mismos se van a encargar de salir a bloquear allá porque esto no, no se termine nunca ¿no? tremendo, tremendo hoy continúa la novela de Blooming, te aviso hoy en el, sí, al, pero, al mediodía una 1.30, medio estaremos ahí porque como no hay fútbol, nos divertimos. Después tengo la de Diego Stronges. Esa está tremenda, ¿no? ¿Te acuerdas que te, te adelanté? Sí, ahí, ¿no? sí, sí, lo sí, recuerdo. Lo recuerdo. Eh, estos, de forma fraudulenta, utilizaban facturas para decir que habían pagado. Según la denuncia que hay. Esto ha ido a la Comebol, ¿no? Sí, señor. Y ojo, que espera que impuestos nacionales se metan al tema, ¿no? Uh -huh. Es como que tú hayas pagado la... la... Lo que paga todos los meses al club. El club te extiende una factura. A ver, busquemos los que menos aparecen por el club. ¿Sí? Pues aquí está. Y le cambiamos el nombre y le ponemos el mío. Pues yo soy candidato. Complicado. Es como en Estados Unidos, ¿no? Anda a buscar quienes se, se han muerto y suplantamos la identidad. Es algo parecido. Complicado. complicado. Muy complicado. Y tú sabes que de impuestos se escapan pocos, ¿no? Sí. Al capone que se llevó puestos cuantos, cayó por impuestos. Por ¿no? impuestos, no, lo engancharon. Sí, señor. Increíble. Bueno, ¿por qué no hay nuevos jugadores en el fútbol profesional? Esto es fácil. Míralo, el ídolo, Reynoso. Va a cumplir 40 años. No se quiere ir del fútbol. Escúchalo. Yo creo que, que todavía eh, puedo darle eh, el 100% al fútbol, si es aquí a la institución. Eh, entonces, bueno, eh, todavía, todavía no he pensado en, en, en dejar. Sí sé que es una posibilidad de, de pronto. Yo creo que más de un año y medio, no creo que, que, que vaya a jugar, un año, un año y medio. Pero por ahora estoy pensando en, en, en dar el 100%. Bueno, todos los días vengo aquí, lo demuestro, también me mido con los compañeros, ¿no? muchas veces porque, porque esa es la manera de saber de cómo estás y, y, y la verdad que, que me siento muy bien. ¿Qué te parece? Por culpa de este y del fútbol boliviano y de nuestro directivos, porque este tipo, si no estuviera naturalizado, o sea, si no se hubiera naturalizado boliviano, no tiene espacio. Porque muchos de los naturalizados, si tuvieran si ocuparan cupo de extranjero no jugarían. Sí, porque son claro. muy malos. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, pero aquí está. Eh, eso que lo ponen, ¿qué? Ah, son las posiciones acumuladas del 2022. Bolívar es campeón, eso lo sé. Eh, Así terminaría el campeonato, dicen, ¿no? Pínchelo. Pínchelo. Con Strong en el segundo lugar. Se llevaría 3 millones y medio de dólares. Y Old Way, que sería... Tercero. ...tercero con 40, Solo 40 partidos jugados, 70... ...solo 500. 500... ...y Nacional, que sería el otro libertador... 350 este mil dólares... Ajá. ...¿tú crees que va a permitir... ...Olway y Nacional... ...que se acabe esto? Complicado... No. ...difícil... Eh, ...Oriente 225... ...y bueno, y eliminados son 120... ...y el que pasa a la próxima fase de grupo... ...se embolsica 900... ...o sea, dos equipos bolivianos... ...ganarían 1.125.000 dólares... ¿Ya? Y los otros dos, al quedar eliminado, cobrarían 2.25 más 120, 340 mil dólares. Eso son los a... clasificados, los cuatro. Por eso que Blooming quiere que esto se acabe, porque tiene 54 puntos. ¡Ey! Y Royal Pari, ¿eh? si claro. le descuentan puntos, lo puede alcanzar. Lo mismo que Independiente. Claro, pero eso, a eso no se llegaría. Si hoy se cierra el campeonato, no, no se llega a eso. No, yo no creo que se cierre el campeonato. Y fíjate abajo, no se va, ah. se va a Universitario de Sucre. ¿Cierto? Que ya ha dicho que quiere que no se. No, no, yo. Eh, esto es mérito deportivo. Ellos no hicieron ningún mérito deportivo este año para permanecer claro, en primera. Claro, claro, claro, claro. Por tanto, debe irse. Voy a hacer mi mérito deportivo en las últimas seis fechas, ¿no? Pues, sí. no, no, eso es. Eh, y además, aquí hay una cosa, eh, señor González. Eh, hay 16 equipos en primera división. ¿Se ¿Sí, imagina usted.? ¿Dos más? Ah, no, olvidate. ¿18? No, olvidate. O sea, no. si el nivel es pauperre, Sería, ¿no? la de, no, no, no. Sería la cabose del fútbol. El fútbol boliviano debería tener 12 equipos, 12. El próximo año ya hay que pensar que se tienen que ir dos que no vuelvan más. Y bajar otro más, claro, y sube otro, ¿no? Pero dos que desaparezcan de la primera división. Y después más allá, otros dos que desaparezcan, ¿no? Uh -huh. Porque no se puede, ¿no? Tan Mantener complicado. un fútbol deficitario y de tan baja calidad. Por ejemplo, mira Real Santa Cruz. ¿Cuál es la atracción? Un par de monochos que si yo, los playeros, que fútbol, pues nada más. Se los es... jaló el Olways a propósito, ¿no? ¿O no es verdad? No. Dice bueno, que sí, ya los compraron. Tan pues a precio de liquidación. Pero yo no creo. A no ser que los haya comprado Olway para prestarlos, como una vez hizo con Cordano. Claro. Hizo el mejor negocio del mundo, le vendió un alquiler sin mano a Oliver. Pero bueno, ¿eh? porque él, él tiene la amarga experiencia, lo trajeron a Reyes. Y mira cómo ha funcionado. No ha funcionado bien. sí Porque el tipo vive en la disco. Tampoco es que le han dado mucho, mucho espacio. Bueno, no, ha sido titular. ¿sí? ¿Sí? Bueno. Lo que pasa es que el tipo vive en la disco. Ahí está. Entonces, traer los amigos de eso, olvidarte. Esos tres van a tener que llevar el, el buzo para que practiquen en la disco. O en la BOATI, como decían antes. este seguro Bueno, me voy. Tengo Justo. una imagencita que quiero compartir a contigo. Ver. Es eh, una imagen que está circulando con mucha fuerza en redes. Es un entrenador de tenis, ¿verdad?, que la emprende contra la jugadora de tenis, contra la juvenil, ¿sí? A ver si tienen, la, si tienen el video, sería importante el video para, para poder ver el, el, de lo que estamos hablando. Fíjate cómo, cómo el entrenador la emprende contra la chica, contra la tenista. Mira, mira, ¿qué te parece? mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. mira, mira. ¿Qué te parece? ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que es su hija. Es su hija. Bueno, hasta que lo hasta que ¿Y eso lo dónde En Argentina. En Argentina. El hombre la emprendió contra su propia hija. Jugadora de tenis, ¿no? Yo no sé cuál habrá sido el motivo, pero no le da derecho. Dice que no estaba rindiendo lo que él quería, que no estaba comprometida con el entrenamiento. Entonces, de que lo deje, pues, ¿no? Pero así parecido, una vez un técnico boliviano le pegó al hijo. ¿Te acuerdas el, el No, yo acuerdo toda la historia, pero se lo dejo a usted, ahí. Ay, no, el... no, no, lo, no lo tengo presente, a ver. Estoy tratando de hacer memoria. Bueno. Lo de Utah y por ahorro matado. Por malo, porque también decía que no estaba, no sentía, no se acomodaba. ¡Qué tremendo! Bueno, ya está, suficiente. A mí me da mucha pena eso. Suficiente. Pero hay padres que los vuelven locos a sus hijos. Mira, el, el griego Chichipas que es tenista, que lo tiene a su padre por entrenarlo lo enloquece al chico, lo enloquece, ¿no? Ya ha denunciado un par de veces. Pero es su entrenador y está ahí a un rincón, ¿no? En fin, eso de Pero los para papás entrenadores. ¿no? En este caso, ¿qué harán? Seguramente, creo que ya lo han detenido al tipo, ¿no? Bueno. Es terrible, ¿no? Este tipo de cosas no se lo me va a ver. Pero yo creo que la chica puede dejar esta práctica, ¿no? Nos sí. vemos compañeros. Eh, tengo una cancioncita para despedirlo, Juan. A ver si la prueba. A ver. La vida para mí Es un gran recitador porque de cantante no tenía mucho. Manolo Otero... Sí, no tenía mucho. ¿Lo conociste personalmente? Claro, aquí cuando estábamos en los escudos, ¿se acuerda? Sí, señor. ¿Eh? Bien. Venían, antes venía por ...a los escudos, el internacional... ...todos los grandes sí. artistas... ¿no? ...así es... ...hasta así usted cantó ahí... ...claro, ¿sabes? sí... ¿sabes? ...cómo no... ...y fue... ...¿quién era el susteronero no me acuerdo? ...no, ya lo dejamos... ...lo dejamos ahí... ...pero cantó... ...dale Juan... Hecho? ...te veo a la una y media... Sí, ...nos vemos por favor... ...bueno, ¿Ya? muchísimas gracias. gracias... ...igual lo que eh, ...ojalá que se arregle lo de Santa Cruz pues ya es sí. muy feo... ...ojalá que sí... Eh, ...el pollo se subió tres pesos... Sí, no, ...la está carne tremendo. se subió... Eh, ...la verdura ya no hay... ...está feo... Eh, está feo es muy feo. Hay que parar eso. Y es eso. como dice alguien, por culpa de dos bellacos, ¿no? eso cual. está parado, ¿no? Sí, Una señor. Una pena, ojalá que lo arreglen pronto. Esperemos que sí. Ah, antes que me vaya, al bombón, eh, al capitán Bigote, lo escuché, creo que el, el, el más decente lo que dijo, ¿eh? Relacionado con, con, con este tema. Eh, él dice que por qué... Se va a hacer censo noviembre y diciembre, cuando el Beni y Pando dijeron que está lloviendo. O que sea, la gente se va en la zafra. Claro, se va. No hay. Entonces, si no va a haber nadie, pues hagámoslo en enero, o febrero, dijo. Te voy a agregar algo. ¿Sabes por qué con Pando? Porque Pando sí. es el que más platita va a recibir de la eh, redistribución. Claro. Es muy perverso. ¿Eh? Es muy perverso con el hermano más chico. No está bueno. Imagínense, no bueno. eh, lo escuché al capitán Bigote y, y es el que mejor, eh, qué sé yo, ha entendido el tema, me parece a mí, ¿no? Los otros nada. Chao Juan, te veo Chao. una y media. Bien, amigos, vamos a en este momento cerrar nuestra